Hola Juan, ¿qué tal? Hola César, ¿bien? ¿y tú? Muy bien, ahora cambiando de, de inglés para español, vamos a tener nuestra próxima ponencia. Y a los de la organización, ya me habían dicho que en las, solamente en la sala 1 tenemos un, un mediador, entonces, en la sala 3, nosotros vamos a presentar a nosotros mismos. Son ocho en punto, ahora en Brasil, creo que a una de la tarde en Europa. Uh, en Paraguay, ¿qué horas tenemos, Juan? Siete de la mañana. Y en Costa Rica, nada ¿no? En Costa Rica serían las cinco de la mañana. Cinco de la mañana, ah. Entonces, Hernán, acaba de salir de, de su cama. Probablemente. Bueno, uh, entonces solamente me voy a presentar nuevamente. Yo soy César Blood, director de, relaci de, de relaciones con las comunidades para las lenguas uh, hispánicas y portugués, y, y portugués también. Eh, junto conmigo está nuestro la persona que va a ser la parte principal de la charla, que va a ser muy, aquí va a ser casi que un talk show. Entonces tenemos Hernán Pachas aquí y también Juan Ibarra, que es el responsable por el suceso de los partners de, de LTI. Hernán, dejo contigo entonces para empezar esa charla. Y tú estás mudo, Hernán. No te escuchamos, de ¿verdad? Aún no. Bueno, pero ahora sí, ahora sí. De todas formas, eh, antes de que ingrese Hernán, me gustaría nada más eh, presentar y dar la palabra. Eh, bueno, dar la bienvenida a todos y comentarles que la, que la charla va a tratar de explicar y comentar un poquito eh, cómo se desarrollan las certificaciones de Linux. Eh, y claro, eh, eh, de acuerdo al título, siempre decimos que es por y para la comunidad. Esta charla va a ser en español y vamos a estar, eh, como ya decía César, eh, haciendo comentarios entre todos. Y nada, ahora cedo la palabra a Hernán Pacha e iniciamos. Adelante Hernán. Gracias eh, Juan, gracias César. Muy bien, tenemos eh, muy poco tiempo, así que trataremos de ser rápidos y efectivos en la, en, en la explicación. Muy bien, esta, este el día de hoy hemos dividido la agenda en cuatro espacios, eh, muy sencillos. Un poco saber la demanda de, de las áreas de recursos humanos con respecto a la contratación de personas en tecnología. Es bueno saber cu cuál es, eh, a dónde vamos a trabajar y si realmente existe una demanda por, por ese tipo de personas. O ese tipo de perfil. Y luego eh, el tema de, oye, es que, es que, ¿qué es mejor? ¿Ser certificado o simplemente colocar en la dentro del perfil que vamos a colocar dentro de nuestra expresa, que es solamente colocar con conocimiento en? Entonces vamos a tener la diferencia entre una y otro ¿no? O sea, ¿es, es necesario colocar solamente con conocimiento en o nos vamos a colocar a partir de ahora certificado en? para luego eh, pasar a, la, a mirar cuál es el roadmap que utilizamos dentro del EPI para eh, iniciar y entregar una certificación eh, de, de eh, temas relacionados al Linux y Open Source. Y por último, eh, vamos a, a conversar sobre el tema de empleabilidad. ¿Okay? Damos entonces siguiente. Eh, la demanda por los áreas de recursos humanos en tecnología. ¿Cómo están al día de hoy? Para esto nos vamos a basar eh, en base a los estudios que han hecho eh, la Linux Foundation en el reporte pasados en el 2018 y en el 2021. Para el 2018 teníamos que el 90% de, de áreas de recursos humanos o los encargados de, de recursos humanos no encontraban expertos en temas relacionados a Linux y Open Source. El 80% de estas áreas eh, daban como, por, como prioridad le, la contratación de expertos eh, en temas relacionados a Linux y open source. Y más del 50% de empleados eh, decían de que eh, ellos eran capaces de poder certificar a sus empleados. César y Juan, cuando usen, ¿pueden, pueden continuar con, la, con, con algún comentario? No, eh, en este caso, nada más, como decías... Eh mostrar un poquito lo que fue el 2018 y ahora, digamos, eh, la contrapartida de cómo está quedando, digamos, a la actualidad, siendo también un contraste con lo que es el 2020 y 2021. Exacto, lo cual eh, da vista de que ha aumentado, o sea, entre el 2018 y el 2021, el porcentaje de empleadores que priorizan eh, la contratación de profesionales certificados está en aumento cada vez se dan cuenta que es necesario tener dentro de su staff personas certificadas y esto básicamente es porque van a poder obtener gracias al equipo de personas certificadas menor riesgo que sus productos o servicios que brinden tengan alguna falla o alguna tardanza o algún tipo de, de, de, de inconsistencia con lo que vayan a entregar a su usuario final ¿Avanzamos? Eh, esto va relacionado ya hacia el 2021, donde eh, en comparación al 2018, casi todo se mantiene o han avanzado. Por ejemplo, más del 50% otra vez de gerentes de recursos humanos o reclutadores planean incrementar eh, el, la contratación de profesionales en open source. Más del 80% inicia, eh, ha iniciado eh, la certificación dentro de sus es, eh, dentro de sus profesionales como una prioridad. Y casi el 97% dicen o sea, que el talento de eh, personas con talentos en open source es prioridad. Eh, César, ¿aquí hay un, algún comentario? Tú que estás más de cerca con, los, con las certificaciones y los empleadores. Uh. Básicamente, Hernán, eh, es que cuando siempre que hablo con, eh, con las empresas, con aquellos que están trabajando en la gestión de recursos humanos, es que en verdad eh, una certificación nos ayuda a poner, eh, vamos a decir, ese, ese currículum arriba de los otros, porque eh, la persona además de demostrar con su certificación que ya conoce aquel, aquel tópico, aquel tema, que también es una persona que está eh, se preocupando en mantenerse eh, en línea con lo que se pasa en el mercado. Una certificación, eh, además de mostrar los conocimientos de una persona, muestra, muestra que esa persona quiere seguir siempre aprendiendo. Básicamente es, es eso que me gustaría decir. Y eso es muy importante porque algo que, por ejemplo, Juan, aquí nosotros eh, antes hablábamos y conversábamos eh, de manera eh, visual, porque era algo que nosotros eh, sentíamos de la, de la industria, hoy día se ve reflejado en números que ya han sido encuestados, o sea, ya es una realidad y creo que eso es algo muy importante tener en cuenta, que ya no, esto no es algo que dice el EPI, esto no es algo que dice Juan o César Huernán, este es algo que eh, evidencia que el talento realmente está siendo calificado mejor en base a una certificación eh, bueno más más, de, más del tema de que a la gente le está eh, la gente de recursos humanos le gusta más a las personas con certificaciones casi 80 de de, de, de, las, de los de los encargados de contratación prefieren una persona con certificación eh, los, eh, los reportes también eh, hacen que el incremento de las personas que están con, con certificación aumente sus salarios y eh, esto también incrementa que dentro de los equipos técnicos tengan un mejor entrenamiento o requieren más entrenamiento. Entonces eh, creo que eh, esta información que le entregamos ahora es para que visualicen más o menos dónde podemos estar puestos. ¿no? Eh, basta con que ya tenga conocimiento y que yo sepa que tenga conocimiento y que eso me va a dar la, la oportunidad de aprovechar una oportunidad que se, que, que se encuentre en el mercado o es necesario que ya comience a avanzar en esta, hacia esa dirección. Y, y esto está siendo como una reacción en cadena, básicamente, porque a más demanda de profesionales por open source es más demanda de skills, eh, más demanda de certificaciones, pago eh, de salario, tratar de mantener el el talento dentro de las compañías, porque no es solamente contratar y tener profesional dentro, es tratar de mantenerlo dentro del staff sin que otra empresa le ofrezca, eh, digamos, algo mejor y, y se vaya y se te escape. Entonces, realmente, eh, si incluso van más allá y, y eh, ven el informe completo, van a encontrar detalles muy interesantes. Sí, inclusive ahora que tú hablas de talento, eh, hay un reporte, dentro de este mismo reporte, habla que para las empresas es muy complicado retener el talento de estas organizaciones, y esto va porque si alguien realmente tiene los certificados, ya demostró que es bueno, entonces es muy probable que la competencia o alguien dentro del mercado va a comenzar a buscarlo y ofrecerle una, un mejor salario, una mejor posición para que migre a, a esta nueva oportunidad. Entonces, teniendo esto como, como base, sabiendo de que, eh, cómo estamos al día de hoy, la pregunta es, ¿me certifico o simplemente es necesario estar con el conocimiento para poder, poder aprovechar las oportunidades? Muy bien, eh, lo que esta gráfica quiere explicar, eh, espero que se entienda de esa manera, es que tú puedes tener eh, el conocimiento básico, normal, avanzado o experto. ¿okay? Esto es lo que tú tienes eh, y que puede ser que haya, lo hayas logrado porque fuiste a un curso, porque te entrenaste, porque hiciste un autoestudio, ¿ok? Pero, las oportunidades que se van a presentar en el mercado, que es lo que están al costado, es que eh, las personas certificadas son los que van a aprovechar mejor esta posición. Entonces, puede ser que hayan 10 posiciones y el certificado es más rápido que lo pueda obtener. Las demás pueden obtenerla, pero le va a ser más, más difícil este, este ocupar una posición. Ahora, si ¿sí seguimos, Juan. Ahora, ¿esto cómo se traduce? ¿Cómo se está traduciendo ya en la industria? Eh, si es una persona que tiene conocimiento, es muy probable que la empresa donde tú vayas a estar se mantenga. Porque no va a haber más eh, eh, que simplemente tener alguien que tiene conocimiento pero que la empresa no, no requiere crecimiento. O sea, vas a tener lo básico. ¿Sabes qué? Hazme esta configuración y ya está. Mira, mantengo este servidor, ya está. Mira, este, quiero que simplemente lo que tú hagas es que no se caiga el servidor o que este servicio lo mantengas estable, ya está. Entonces, de año a año esta empresa no va a crecer y por ende, si la empresa no crece, tú tampoco, porque no, no te va a exigir más de lo que ya sabes. En cambio, una empresa que tiene un staff donde tiene personas certificadas y personas conocimientos, es muy probable que esta empresa empiece a crecer lento, pero crece. Y si esa empresa crece un poco más, significa que tú también vas a exigirte un poco más para poder crecer junto con la empresa. Y lo que están haciendo al día de hoy muchas empresas, y sí lo demuestran los resultados de la encuesta, es que al mantener un staff, completamente certificado va a hacer que el crecimiento también sea de la misma manera porque ya al tener personas que saben qué hacer cómo hacerlo entonces decir ya no solamente configúrame ahora quiero que me soluciones que te integres mira yo quiero que tengo un cliente externo y quiero integrar su base de datos mira yo quiero ahora tener con el, eh, soluciones basadas en cloud entonces eso también hace que el crecimiento de la persona que tiene talento, que tiene conocimiento y que esté certificada Tenga mayor exposición en una industria tan competitiva ¿Qué les parece esto, este César, Juan? No sé si esto lo han, lo han vivido en alguno de, sus, de, de, de los parras que tenemos eh, Creo que esa es una cosa que vivimos todo, todo el día en el mercado de, de trabajo, hermano. Eh, realmente lo que interesa ver los empleadores es que mismo que las personas eh, no tengan algún conocimiento específico, hoy eh, muchas empresas están contratando a las personas porque no perceben que esa persona quiere seguir adelante en su carrera de aprendizaje, a través de las certificaciones también. Las certificaciones, claro, no es la única cosa importante para las personas. Las personas deben mantener un portafolio de las cosas que están eh, estudiando y realizando. Pero la certificación sí va a ayudar a las empresas que van a contratar a realmente saber que una determinada persona tiene un determinado tipo de, de conocimiento. Entonces, sabiendo ese tema, ahora sí entramos al tema de la ruta más de la certificación, porque ya sabemos que existe demanda, sabemos que esta demanda es muy atractiva para la industria, pero la pregunta ahora que quizás muchos se hagan es, ¿y cómo nace la certificación o cómo hacen ustedes la certificación de LPI? Ok, Esto, esta gráfica eh, espero que pueda resumir eh, cómo se trabaja en LPI. En LPI, en primer lugar, eh, las primeras eh, eh, tópicos, o la, la NACE, desde la comunidad. La comunidad es que nos entrega a LPI el decirnos, oye, mira, este, ya hay una nueva, nueva versión del kernel, mira, eh, yo creo que ese tópico podemos modificarlo. Entonces, esta creación de tópicos, de exámenes de LPI, viene de la comunidad. Esta primera versión, un draft, es colocado en una base de datos de todos los tópicos que podrían estar presentes, que es público, que todos tienen acceso a ella, y luego la comunidad mismo eh, hace que se revisen los principales tópicos. Entonces, de una gran cantidad de lista de, de preguntas que van relacionadas a las áreas del trabajo diario. No, no, no estamos basados en base a preguntas muy básicas, sino más bien a problemas sustanciales que se desarrollan en la, en la vida diaria de una persona es que se comience a consultar a la comunidad. Mira, esto, esto va a resumir las preguntas que creemos más importantes. Pasa por una revisión, pasa por un testeo otra vez con la comunidad y la comunidad es la que va a aprobar que esta certificación, que estos tópicos y que estas preguntas de exámenes sean las más correctas para un mundo globalizado. Algo que tener en cuenta es que nuestras certificaciones están basadas en Linux. Es decir, que nuestra certificación puede trabajar bajo cualquier distribución de Linux. Que esté basada en, en puntos DEV o en puntos CRPM. Eh, entonces, la pregunta es, ¿queremos profesionales que solamente estén dedicados a una sola distribución? ¿O queremos un profesional que pueda estar trabajando en múltiples plataformas, en múltiples distribuciones, sabiendo que al día de hoy tenemos granja de servidores que trabajan con muchas distribuciones, por ejemplo, la seguridad puede ser un parroto ese, en el tema del de, de, de, servidor web puede estar en Debian, eh, tenemos, pueden tener que tengamos otra eh, nuestra infraestructura en CentOS, entonces, entonces el, esta, esta complejidad de servidores hace que en vez que la persona esté dedicada solamente a una sola distribución, hacemos que este profesional se pueda mover sobre cualquier distribución. Entonces, luego que esta, esta, estos tópicos, estas preguntas, ya pasaron por esta, por esta eh, eh, revisión, sale la versión final. Esta revisión final, mientras que se está desarrollando en inglés como, como lengua madre, Luego de ahí, pasa a una traducción en los diferentes idiomas que estamos atendiendo. Al día de hoy, las certificaciones del EPI son traducidas en 10 idiomas. Y una vez que eso está ya eh, comprometido, sale la versión eh, alfa para que pueda ser brindada a la comunidad. Y no es que, que quede ahí eternamente. Eh, por eso es que pongo un círculo en la parte de arriba, luego de la difusión de la nueva certificación, sino que nuevamente regresa al principio. Una vez que ella está liberada, otra vez la comunidad sigue en constante revisión. Y es así como las certificaciones del EPI eh, evolucionan muy, muy, muy, muy, este, muy a menudo. Eh, entonces, eh, creo que eso es importante mencionar. César, eh, de repente aquí tú nos quieras comentar algo, ya que tú tienes un, un poco más de experiencia en el tema de, de, de intervenir en el desarrollo de, la, de los cámaras del EPI. Eh, solamente enfatizar, eh, Hernán, que realmente las, las certificaciones no salen simplemente de la cabeza de los ejecutivos de LPI, siempre es una respuesta de nosotros a la necesidad de la comunidad, de, de, de la comunidad de profesionales y también de las empresas. Por ejemplo, las más nuevas certificaciones que, eh, que, que, que, que existen en Linux Professional Institute la certificación Linux Essentials. La certificación Linux Essentials. Empezó a ser creada porque muchas empresas que, que nos contactaron, en especial en Japón y en los países de Europa, incluso España, es que lo, lo que se pasaba era que los profesionales certificados en LPI 1 dentro de una empresa, eh, otras empresas los sacaban porque necesitaban de aquel tipo de conocimiento. Entonces, las empresas nos no procuraron a LPI y nos pidieron: Ustedes, por favor, no pueden crear una certificación más básica y así nosotros vamos a contratar personas que tienen esa certificación más básica y trabajar a través de, de la gestión de las personas, beneficios para que esas personas se queden en nuestra empresa y que eh, se certifiquen también dentro de, de nuestra empresa, o sea, cambiar las certificaciones como un beneficio para las personas que están en la empresa. Eh, y así sí creamos la certificación Linux Essentials Y además creamos también un otro programa Que es el programa Hiding Partner Que una empresa puede cambiarse en un partner de LPI Y utilizar eh, la ventaja de, de, de nuestro programa de miembros Y también los descuentos que tienen en las certificaciones para sus empleados Básicamente lo mismo, eh, pero con... Claro, con una historia original un poco diferente se pasó con la certificación de VOPs. Eh, antes de entrar en la certificación de DevOps, la certificación Linux de Essentials fue un suceso tan grandioso que la comunidad pidió a LPI que crease otras certificaciones eh, de mismo nivel, otras certificaciones Essentials. Y así eh, eh, estamos, ya tenemos casi lista la certificación de Web Essentials, eh, muy temprano vamos a tener también de Security Essentials y IoT Essentials. Y las personas ya empezaron a pedir a nosotros que creásemos certificaciones de Data Science Essentials, Blockchain Essentials, todas estas están siendo consideradas. Eh, la certificación de DevOps, volviendo a la certificación de DevOps, también eh, las empresas nos decían que había eh, varios entrenamientos eh, en la línea de soft skills, en métodos ágiles y cosas así que, claro, son importantes. Pero necesitaban también de una, de una certificación para las herramientas para la protección de DevOps. Y así el IPI creó la certificación de DevOps Tools, que son las herramientas que la, las personas que están en esa comunidad de DevOps utilizan en su día a día. Así simplemente, Hernán, eh, para, para re, realmente enfatizar eso que decías, que todas las certificaciones, no, además de, de, de la primera, por supuesto, eh, LPI eh, creó la certificación LPQ-1 eh, hace 20 años, años, pero después todas las otras certificaciones, incluso la LPQ-1, siempre son desarrolladas eh, conjuntamente con nuestra comunidad. Y lo último que estamos haciendo, ¿no? Este, y acá de repente Juan nos puede ayudar con la certificación de IT que también va desarrollada al primer nivel de, de, de profesionales en tecnología, ¿cierto Juan? Sí, es una introducción básicamente en distintas áreas de tecnología. O sea, mezcla, por ejemplo, tratamiento de base de datos, administración de base de datos, seguridad, eh, desarrollo, eh, la parte justamente de Linux, eh, análisis de datos incluso incluye. O sea, es como agarrar y eh, de una empezar a tocar diferentes áreas, pero claro, en el, en el lado básico. Eh, y nada, quiero trasladarle una consulta que, que, están, uh -huh. que están preguntando en el chat. Dice ¿Las certificaciones caducan o hay que renovarlas o son de por vida? Tú, Juan, creo que eres la persona más idónea para responder esa pregunta. Bueno, eh, les comento que el, la, los certificados de Linux Essentials, o sea, todos los Essentials que van a ir saliendo, actualmente tenemos eh, disponible una, eh, no caducan. Pero sí, las certificaciones de Lpic, por ejemplo, las profesionales en, lo, en los distintos niveles, sí tienen, eh, digamos, eh, no es que vencen, pero necesitan ser renovadas cada cinco años como... Eh, debido a las actualizaciones que pueden ir sufriendo a lo largo de los cinco años, porque esto va a ir siempre evolucionando. Se pueden cambiar de tópicos, por ejemplo, ahora se está lanzando, o sea, se acabó de lanzar una versión nueva del LPIC 3. Entonces, eh, no, eh, sí o sí es necesario ir actualizando y lo que también ofrece LPI es la oportunidad de formar parte de un programa de miembros o membership, en lo que básicamente consiste en poder mantener activo la certificación que está por, digamos, caducar eh, a través de, eh, digamos, una forma de mostrar que uno se mantiene activo dentro de la comunidad a través de conferencias, ya sea como participante o como, o, o como speaker. Entonces, hay un programa que va orientado a esas personas que están muy activas en la comunidad y, digamos, eh, darle como beneficio el, el hecho de extender la validez de su certificación. O sea, no tener que retomar el examen. Es correcto. Entonces, eh, para solamente enfatizar el tema de la comunidad, los exámenes de certificación nacen, crecen y evolucionan junto con la comunidad. Y por eso estamos muy, muy, eh, muy contentos con esta alianza que tenemos con la eh, Do eh, Document Foundation, porque esto eh, valida eh, que nuestras acciones que hacemos eh, realmente están hechas por la comunidad. La Document Foundation es una comunidad eh, desarrollada para eh, la parte ofimática y nosotros estamos muy felices de poder eh, con continuar con esta labor social. ¿Sí? Avanzamos. Entonces, eh, ya que sabemos que el tema que es importante, el tema de la certificación, ya que sabemos cómo más eh, a grandes rasgos están desarrolladas las certificaciones del EPI, donde el EPI juega un rol básicamente de tener expertos que evalúan esta información para poder eh, poner a disposición el examen que tenga el, la, los mayores altos grados de calidad en cuanto al eh, filtro de mejores empleados, es que. Eh, tenemos que evaluar eh, los skills requeridos. Juan, ¿te gustaría hablar sobre este, este slide, por favor? Claro, con gusto. Eh, nosotros lo clasificamos, digamos, actualmente en cuatro posibles perfiles, que son los sysadmin los Developers, eh, especialistas en DevOps, y claro, eh, Seguridad, que siempre me ha gustado Seguridad, por ejemplo, de manera personal. Y para todos ellos, digamos, como pueden ver, cada una de nuestras certificaciones, eh, digamos, influyen, de alguna u otra manera, o sea, por ejemplo, tener el LPIC 1 de Linux Administrator no solo te sirve como sysadmin, también te sirve en el caso de que quieras seguir en el lado de developer, DevOps o security. Y así sucesivamente, y al ir a los niveles, escalando los niveles más altos, se van dividiendo. Por ejemplo, el LPIC 3 va variando dependiendo del perfil y, por ejemplo, si seguimos en el camino de DevOps, tenemos también disponibles una certificación de DevOps Tool Engineer. Entonces, eh, son formas de ir demostrando que, digamos, tenemos realmente los skills necesarios para los puestos vacantes que hoy son muy exigidos en el mercado global. Y eh, para continuar un poco, entonces, eh, queremos compartir con ustedes cómo pueden, digamos, tener estas oportunidades. Claro, primero, primer paso sería aprender estudiar de manera autodidacta con la comunidad o buscando centros de formación, luego deben certificarse, o sea, aplicar a los exámenes, aprobar y una vez que tengan estos certificados eh, incluso, no solamente es ir ustedes de manera personal y buscar el trabajo el EPI también los ayuda a través de un portal de personas que lanzamos, en donde pueden recibir digamos, vacancias laborales que son, que son digamos publicadas por nuestros socios eh, que se encuentran en, en, el, en los programas de Hiring Partner que estuvo comentando recientemente eh, César Rod. Y bien abajo pueden ver todos los programas que, con los cuales les cuenta el EPI, que son el Community Partner para comunidades, el Academic y el Training Partner orientado a la academia y empresas privadas. El Hiring, que son también para empresas eh, privadas que contratan staff necesario que, que necesiten skills técnicos y otros programas ¿verdad? Que, que se van adecuando a distintas, distintos objetivos que puedan tener eh, las compañías a nivel global. Eh, este es un mapa de calor donde pueden ver, en, digamos, en todo eh, a nivel global, en dónde el EPI está actuando, donde tiene cabida, y como pueden ver, es en casi todos. Son muy pocos las regiones o países en donde... Digamos, el eh, EPI no está eh, dentro, pero entonces esto significa que, por ejemplo, eh, yo que me encuentro en Paraguay, si me certifico con el EPI, me puedo ir a Europa y tranquilamente eh, ser, digamos, reconocido con, a través de mi certificación y postularme. O sea, van a, a tomar como válido y van a valorar, digamos, eh, los conocimientos que llega a tener. Y no solamente ir, sino podría ser teletrabajo, ahora que estamos con, con toda la, la, la modalidad en línea. También, también. Ajá. Y esto es, un, esto es un, un gráfico nada más, unos números que tenemos acerca de la cantidad de exámenes que ya hemos entregado en todos estos años. Eh, un aproximado de los certificados que hemos emitido porque esto va en aumento. Y, claro, mencionar que las certificaciones de, de LPI están disponibles en 10 en idiomas. Eh, o sea, el idioma hoy en día ni, ni siquiera es una barrera para poder certificarse. Y esto era algo, un poco lo que queríamos estar... Eh, presentando a todos, eh, hablar un poco de lo que sea las oportunidades laborales, eh, cómo se desarrollan las certificaciones y, digamos, incluso cómo llegar a ellas. Eh, claro, sería compartir eso con ustedes. Eh, estamos casi en el tiempo, entonces eh, no tenemos de momento más consultas. Y, bueno, cedo la palabra a, a César Brod y a Hernán Pachas por si quieran comentar eh, algo final. Solamente agradecer a todos de la comunidad de LibreOffice, de Document Foundation, por esta oportunidad que tuvimos de hablar aquí con ustedes. Saludos y hasta luego. Gracias. Nos vemos. Dale, hasta pronto. Chau, chau.